Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a entrar en el estudio de los componentes del tejido conectivo. ¿vale? Entonces, bueno, pues indicaros que nos vamos a encontrar con tres ingredientes principalmente. ¿vale? Los tres ingredientes que vamos a, a estudiar va a ser, por un lado, eh, lo que es, tenemos la célula, porque está compuesto por células. Vamos también a encontrarnos fibras. Estas fibras son las que me suministran soporte y fuerza a los tejidos, ¿vale? Y también va a estar compuesto por sustancia fundamental. Bien, pues venga, vamos entonces a pararnos en el primer ingrediente y vamos a ver qué tipo de células podemos encontrar en el tejido colectivo, ¿vale? El primer tipo de células que podemos encontrar son las células mesenquimáticas. ¿Vale? Este tipo de células ¿vale? son células precursoras de bueno, pues, eh, células especializadas que forman parte de los tejidos colectivos. Eh, van a dar origen a esas células. Así, eh, estas células mesenquimáticas pues eh, darán eh, origen a eh, células eh, del tejido óseo y también podrán dar origen a células pues, del tejido cartilaginoso, ¿Vale? Por tanto, bueno, son unas células importantes. El siguiente tipo de células que vamos a poder encontrar, bueno, pues son los fibroblastos. Y los fibroblastos ya son células especializadas, y estas células especializadas van a dar origen ¿vale? a los distintos tipos de fibras, que ya veremos cuáles son. También vamos a poder encontrar ¿vale? pues, adipocitos dentro adipocitos dentro del tejido colectivo. ¿vale? Son células que nos vamos a encontrar especialmente en el tejido adiposo ¿vale? y su función es la de almacenar triglicéridos. Y por último nos vamos a poder también encontrar pues, células eh, inmunes. Y dentro de estas células inmunes vamos a destacar los macrófagos que realizan la fagocitosis, vamos a también a poder encontrar mastocitos que liberarán histamina y también vamos a poder bueno, pues localizar linfocitos y bueno, pues leucocitos. pero bueno Estos son los tres grupos más importantes o más frecuentes que vamos a poder eh, localizar en cualquier tejido conectivo. Vamos entonces a pasar ahora al segundo ingrediente. Y dentro del segundo ingrediente voy a poder encontrarme dentro de las fibras lo que son fibras de colágeno. ¿vale? Estas fibras de colágeno ¿vale? están formadas porque por colágeno. Van a ser unas fibras eh, muy fuertes. Pongo aquí muy fuertes. Y sin embargo, no van a presentar eh, elasticidad, no, son, no se estiran no, no se estiran y vuelven a su forma eh, normal. Vale, no, entonces no se estiran. ¿Vale? Luego tenemos otro tipo de fibras, que van a ser las fibras reticulares. Y estas fibras reticulares van a estar compuestas también por colágeno, sin embargo, van a ser más finas que las anteriores, ¿Vale? forman unas redes, se entrecruzan, ¿vale? se van a entrecruzar entre ellas, con lo cual me van a proporcionar eh, pues resistencia y soporte a los órganos y tejidos, ¿vale? Y Último, vamos a tener otro tipo de fibras, ¿vale? Que son las fibras elásticas. Y las fibras elásticas ¿vale? están compuestas por elastina. ¿vale? Se caracterizan porque eh, presentan un diámetro pequeño, ¿vale? Y al mismo tiempo, bueno, pues. Eh, ya lo dice la palabra. ¿Qué va a pasar? Que estas fibras tienen la capacidad de estirarse y recuperar su forma normal. ¿Vale? Por tanto, ponemos aquí, se estira. ¿Vale? Bien. Esto en cuanto a las fibras. Vamos entonces a ver ahora el tercer ingrediente, que es la sustancia fundamental. Y la sustancia fundamental va a estar compuesta por agua, principalmente, ¿vale? y también por moléculas orgánicas de alto peso molecular. Un ejemplo de estas moléculas, bueno, pues tenemos que es el ácido hialurónico. Bien. Comentaros antes de terminar, ¿vale? Lo pongo aquí, que fibras y sustancia fundamental forman, conforman la matriz. fundamental. ¿Vale? Pues nada más. Pasamos entonces a estudiar lo que son los, eh, no los componentes, sino la clasificación de los tejidos colectivos. Venga, nos vemos ahora, chicos.